Amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram, hoy estamos de una prueba de Harley Davidson Sport S. Estamos en Mata de Pera, a ver qué tal nos va. El poster, el Sport S, mola. ¡Bienvenidos al Mundo Harley! ¡Muy dócil en las curvas, muy dócil! ¡Buah! ¡Cómo tira! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Estos motores no te los acabas, eh Vamos a ponerlo en posición un poco más gamberra, ¿no? Aquí con los pies para afuera Bueno, bueno, bueno, bueno Es un pasote, tío Es un pasote Ahora estoy haciendo todo ese tramo en tercera y no voy en el modo Sport. Y a la que le retuerces la oreja, hostia, qué bajos tiene esto. Vamos a 2.600, 2.700 vueltas. Fijaros, impresionante. Si queréis una moto custom, esta es vuestra moto. Si queréis una moto custom con carácter, esta es vuestra moto posiblemente. Es una super moto, tío. Vibraciones mínimas A estas revoluciones Pero es que es normal Tenemos la gran suerte que ha salido un día Perfecto Vamos a hacer una carreterilla De curvas Ahora voy en cesta. Ah, el sexta es normal El traqueteo Es un gustazo, ¿eh? una moto nueva como esta, vale cada euro. Qué bien hecha que está. Llevo una rueda delante que es como la vía de la CBR que llevo detrás. La pica se embrague y es como si tirara una patada en los huevos, eh, la hija de puta. Venga va. vamos a darle un poco de caña a la Harley, ¿no? A ver que nos hemos quedado aquí cortados. Bueno, el freno os anda de puta madre esta moto, ¿eh? El freno delantero es una gozada. ¡Es una posada. ¿No me importaría tener una moto de estas como segunda moto del garaje? Pues no, la verdad es que no Y en este color así de chico malo ¡buah! ¡Es guapísima! La estética mola un montón Sí que es verdad que... Yo la veo como una moto de... ...de Con todos los respetos, ¿eh? De salir tres 4 horitas con la moto, tío... Y ala... Y para casa ¿Para ¿Hacerte un viaje con esta moto de aquí sin cúpula ni nada? Buah, lo veo jodido, eh. Lo veo jodido. Uf. Bueno, a adelantar fácil. Con esta moto en tercera sales disparado como un cohete de la raza. Como tiene tantos bajos, es que tienes que ser muy dócil con el gas. Tienes que ser muy extremadamente dócil con el gas. Porque aquí, como tiene tantos abajo. ¿Te puede llevar un susto a, como le haya, abras puño de, de golpe? ¡Woo! ¡Woo! modo Sport modo. Venga va, que con el modo Sport Hay que tener más cuidado A estas motos le sobran caballos Coño ¿Qué sí que acelera bien, sí, la Harley. Pues la verdad es que yo tenía otro concepto de la Harley, ¿eh? Tenía otro concepto bastante diferente. Y la verdad es que se puede ir rápido. Sí que es verdad que no es una moto para ir tocando rodillas. Pero bueno, con el par que tienes en la salida de las curvas te sobra. La posición de conducción, súper cómoda. No hay nada más que decir. O sea, el sofá de tu casa es más incómodo que esta moto pero mucho mucho mucho más incómodo yo me podría estar una siesta el tema de esta moto llevo el culo pero blandito blandito llevo una rueda que flipa y sí que es verdad que para las curvas reviradas hostia las paso un poco raras pero bueno paso un poco raras Fijaros la de cantidad de botones. Si es que el mando de distancia de mi casa no tiene tantos botones como esta moto. Mira la piña de la derecha. ¡Buah! Y la de la izquierda. El único que he aprendido es el de cambiar de modo, que es este de aquí arriba. Para arrancarlo tiene un botoncito. Y la pantalla la verdad es que se ve muy bien. Creo que es un acierto esta pantallita digital aquí en redondo. No romper la estética de la moto. Muchas gracias señores de Harley-Davidson. Por dejarnos probar una moto como esta, la Sport S, yo me he quedado enamorado. Lástima de. que ahora no es el momento para mí para comprar una segunda moto. Para esta moto, para hacer viajes un poquito más largos, sinceramente, una cúpula, ¿eh? una cúpula no iría nada mal, porque el viento, hostia, en un viaje largo no sé cómo irá esto aquí. Esto no es que tenga par, es que tiene dos pares de huevos. oh, ¡Qué sensación más bonita. Bueno, si alguien me quiere regalar una Harley, estoy abierto, eh, a sugerencias. Si alguien del canal le una Harley dice, mira, yo no la uso, <risa> gracias, eh, será bienvenida, ya la vemos un hueco ni que sea al lado de la cama, así que amigos y amigas del Facebook, del YouTube, del Instagram, nos despedimos con una super prueba de Harley Davidson, porque llevan tantos años haciendo motos, porque las hacen de puta madre, porque las hacen de puta madre. de alcance el motor retiene mola <risa> en segunda no si se curra de casa a la tope tío vaya puta locura de moto una locura de moto me he enamorado de la Harley Así que amigos y amigas del Facebook, del YouTube, del Instagram, super prueba Harley Davidson. Hombre, un fin de semana estaría bien que me la dejaréis para probarla. Es bonita, ¿eh? Es muy bonita. Muy bonita. A ver, ¿ha